Eh, vamos a comenzar el turno de preguntas, pero no obstante quiero aprovechar la posición un poco tremenda que tengo para... ...digamos hacer una pequeña aportación... ...porque es que hemos hablado un poco ilvanando todo lo que hemos comentado... ...de alguna manera, hoy es extremadamente breve... ...de hecho voy a lanzar una pregunta para que si queréis responderla... ...y hemos hablado mucho de Estado de Derecho... ...de calidad democrática y hay que tener una serie de puntos que debemos tener claros... ...es que desde estudio el estudio del Derecho, de los Derechos Humanos... ...muchas veces nos olvidamos de una serie de puntos como ese relativismo cultural... ...es decir, qué comprendemos por Derechos Humanos... qué comprendemos por Derecho, qué comprendemos por Estado de Derecho... ...sobre todo qué comprendemos por Democracia porque hemos intentado implantar ciertos experimentos democráticos, hemos financiado o hemos de alguna manera patrocinado, eh, sobre todo en el norte de África, y nos ha salido el tiro por la culata. Incluso a día de hoy la aplicación del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea representa de alguna manera un quiebro de, con respecto a la masiva entrada de países eh, principalmente de, de la antigua esfera soviética o antiguos países digamos que entraban a partir de 2004, lo cual supuso también una, un apuntalamiento del Tratado de Lisboa que con la crisis económica ha supuesto una crisis de identidad europea y una crisis de identidad democrática europea, que digamos que el último eslabón de esta cadena de crisis de identidad sería el Brexit. Es decir, ¿hasta qué punto estamos capacitados, hasta qué punto podemos reconocer que una decisión de tal calado puede ser tomada mediante un, un referéndum de carácter capcioso? Sumado a todo esto, y citando a la más grande, a Rocío Jurado, que decía... Se nos rompió el amor de tanto usarlo. ¿Hemos dado toda la democracia de tanto usarla? Esa es la pregunta que os lanzo a, eh, antes de pasar si alguno se quiera aventurar. José Antonio. Yo voy a responder como forofo que soy de la señora de Chipiona. Eh, enlazando tres cosas que han dicho mis compañeros de mesa y con las que, que me mueven a, a hacer una reflexión. Eh, el profesor Torreblanca ha hablado de que existe en Europa un proyecto de construir una democracia supranacional. El profesor Portero nos ha dicho que el punto de inflexión en la historia de Europa más reciente saltaba de Maastricht en el 93. El embajador Jan Charek nos ha dicho literalmente que el proyecto de la Unión Europea es más virtual que real. Y yo estoy completamente de acuerdo con las tres cosas. Y voy a decir por qué. La edad me permite saber qué pasó en el 86 cuando entró España en la Unión Europea, cómo era la percepción que había en Europa en el año 93 cuando se hizo la reforma de Maastricht y qué es lo que pasa ahora mismo, como, como todos vosotros. Y yo lo que percibo es que nos hemos olvidado de que cuando se crea la, la Comunidad Europea se crea como un mecanismo de concertación internacional entre Estados. Y funcionó muy bien como tal mecanismo durante todos los años desde su creación hasta el año 93. En el año 93 los gobiernos de los estados nos dicen que vamos a cambiarlo y que vamos a crear un superestado. Pero esto no es consecuencia de la toma de la bastilla por los ciudadanos, ni de la revolución del terciopelo de los ciudadanos, ni de la revolución de los claveles de otros ciudadanos, sino que es que los gobiernos nos dicen que vamos a hacer eso. Con lo cual no es un proyecto democrático, creado desde abajo, desde la ciudadanía, sino desde los gobiernos. Y ese mensaje, esa publicidad, en mi opinión, no ha calado en años posteriores, fracasó en 2004, como también lo ha hecho Enrique Conde, fracasó en 2004, pero hoy en día es un mensaje publicitario sin contenido. Porque a nadie nos convence, a nadie nos convence la idea de que hay que crear un superestado. Es un problema de que no tenemos actualmente los mismos intereses que teníamos en los años 50-60 con las comunidades, no tenemos la misma percepción de los problemas que en los años 90 cuando superamos eh, el, el periodo de, de Guerra Fría, no es la misma realidad ni la misma premura y yo creo que hoy en día la idea de crear un superestado tenemos que repensarla porque quizás no responda a los intereses de todos los ciudadanos en, en Europa. Vale, muchas gracias José Antonio, creo que quería participar eh, José Ignacio. No, yo solo disculparme porque tenía que estar a las 5 a las en una cita en Madrid, así que me vuelvo a mi mundo virtual y os doy las gracias a todos, pero no quiero interrumpir más, así que muchas gracias a todos. Muchas gracias. ¿Se oye? No, no se oye. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Fantástico. Eh, dos comentarios es, siguiendo las, las preguntas que nos hace nuestro moderador. ¿Hemos matado a la democracia de tanto usarla? Yo creo que todavía no. Eh, y, y explico, estamos viviendo un cambio de época. Y los cambios de época tienen como característica fundamental que cambia la agenda. Los grandes partidos políticos que hoy existen todavía y que han vertebrado Europa más o menos desde el año 1945, el caso español, por razones evidentes, es más tardío, esos partidos se hicieron en un contexto histórico determinado que no es el presente. Su tradición, su forma de ver las cosas, su forma de actuar, en el fondo la base de su programa, hace referencia a una realidad que ya no existe. El mundo nuevo, el mundo marcado por la crisis de la modernidad, marcada por la globalización, por los primerísimos efectos de la cuarta revolución, requiere otra mentalidad. Y esos partidos políticos están teniendo dificultad para adaptarse. Si el sistema no se renueva, entonces la sociedad apuntará contra la democracia. Hoy por hoy no es así. Y vamos a poner un ejemplo que estábamos comentando, eh, Torres Blanca y yo, durante el almuerzo. El formidable éxito de la débil democracia española a la hora de eh, comerse a Podemos. Podemos nace como un partido claramente alternativo. ...que no le gusta el sistema y lo quiere cambiar... Bien, ...al poco tiempo Podemos ya no es la amenaza que fue... ...el, el líder de Podemos ya tiene chaleco piscina... ...el sistema se lo ha comido... ...y Podemos deja de ser una alternativa... ...básicamente vuelve a ser lo que fue la extrema izquierda... ...toda la vida, el 10% de, de, de, del voto... ...con el que el Partido Socialista tiene que torear... ...para seguir funcionando... Es decir, ...los sistemas democráticos siguen siendo respetados... ...y queridos por la población... ...y siguen cumpliendo su función... ...pero los partidos no... No, los partidos están teniendo dificultad para adaptarse a la nueva realidad. Pero no nos engañemos, si los partidos no mutan, no cambian, no se adaptan, entonces la gente hará, como a principios del siglo XX, un cuestionamiento radical de la democracia. Segundo, y continuando lo que decía el profesor eh, Perea, eh, vamos a ver, la crisis de la Unión Europea, que es real, que es un problema muy serio, en gran medida... Es eh, la crisis del voluntarismo de las élites a partir de Maastricht. Es evidente que las élites tienen que asumir liderazgo. Si no lo hicieran, les cuestionaríamos. ¿no? Durante un tiempo nos pareció muy bien, es más, era guay, era fashion, eh, eh, apostar por la integración europea, hasta la primera crisis. Hasta que vimos que, llegada la crisis, el poder, la toma de decisión. Estaban muy lejos de nosotros, parecía que no tuviéramos nada que ver con ellos y gentes de otros países con otras lenguas tomaban decisiones que nos afectaban. Peor aún, nuestros políticos, haciendo un juego perverso, señalaban a Bruselas como responsable de que ellos aquí no pudieran tomar eh, decisiones. Por lo tanto, y siguiendo lo que dice el profesor Perea, es verdad que no se ha avanzado de manera acompasada entre, eh, eh, digamos, lograr que la sociedad asuma un proceso que no acaba de sentir. El que una sociedad acepte no quiere decir que asuma. Y llegado el momento de la crisis la aceptación se difumina y la no asunción es lo que va a predominar y lo que tenemos que aprender de esta gran crisis es que las sociedades y los estados son resultados de siglos de historia y eso no se desmonta con actos de voluntarismo elitista en formato tratado. Esto es mucho más serio, esto requiere procesos políticos y requiere un intenso diálogo para que todos juntos vayamos en la dirección correcta. Yo he repetido muchas veces que si se quiere una Europa federal, lo mejor es apostar por una Europa confederal y darle tiempo al tiempo. Porque ir directamente a lo federal es muy peligroso, como lo estamos viendo en estos momentos. Muchas gracias también, es... Bueno, sobre democracia. Uh, ¿Tenemos problemas con democracia? Yo voy a decir claramente en, en grandes aspecto no, pero en, uh, en, en, uh, en el aspecto electoral yo creo que nosotros tenemos los problemas con el desarrollo de la, de la sociedad. Yo voy a decir, hoy en día no tenemos una izquierda-derecha, aquí en España yo creo que vosotros son el único país en Europa ah, donde hay ese de, de, una división entre izquierda y, y derecha, pero en los otros países europeos ahora es muy difícil para decir qué partido de derecha y de izquierda, pero porque hay el problema son otros en la, so la sociedad, y yo creo también aquí en España, vais a ver... La, el resultado, el resultado uh, de los generales uh, va a ser una, un indicato que también aquí en España es la misma situación como la, el otro, uh, en el resto de la Europa. El problema en Europa es en, todos, en mucho, muy, muchos países europeos y también en la República Checa, uh, entre, uh, entre los aquellos que, son, uh, que viven en ciudad. Que son educados, que tienen uh, as, as, acceso a nuevas tecnologías, que, que tienen uh, capacidad de se educar todo el tiempo, ellos son satisfechos y ellos son aquellos que van siempre a. son abiertos para una globalización. Pero eso es solo una mitad, la verdad, puede ser solamente el 60% de la sociedad. Y hay la otra parte de la sociedad que. No puede hablar los, uh, las lenguas uh, extranjeras, no puede co uh, vivir con la internet, en, con los Twitteres y todo eso, no puede, no es, uh, uh, no es adicado, uh, educado a nivel uh, uh, uh, uh, apropiado, todos esos no ganan la globalización e eso es el problema de da, da mi, da, da mi opinión sobre la futura democracia en Europa, tenemos que hacer alguna con eso, pero es no solamente tarea para Europa, es tarea para los uh, gobiernos nacionales y para las sociedades nacionales. Y sobre la Europa, yo, yo estoy muy acuerdo con el uh, profesor Portero sobre uh, una idea que Uh, uh, Europa precisa ser más integrada pero nosotros no podemos hacer eso como siempre fue, si fue la crisis en Europa, nosotros siempre hicimos más un paso a frente más integrar, más federalizar más regular, más todo y eso no es uh, eso es un problema para las, uh, las uh, uh, la población no entiende ellos no quieren eh, tener toda la regulación, todas las uh, uh, limitaciones, todo, todo eso de parte donde ellos piensan que son esas de Bruselas, so por eso es necesario que toda esa integración se puede solamente puede vivir cuando va de abajo arriba, si es de, uh, de top down no es bueno y no va, no va a funcionar. Comenzamos el uno de preguntas. Si ¿sí alguien tiene una pregunta, creo que ahí en la cuarta fila hay eh, Hola, sí. Primero de todo, eh, muchas gracias a los cuatro que se han ido por vuestra precisa y breve intervención. Es agradecer. Y bueno, y tengo dos preguntas principales. La primera es para José Antonio Perea que partiendo de la base de lo que has mencionado antes, de que estoy completamente de acuerdo contigo, de que el sistema ju eh, judicial español es bastante correcto, sin embargo es verdad que hay ciertas, ciertos matices, como bien las dilaciones o la estructura judicial efectiva, que podrían mejorarse, sin embargo hay otra duda que se me queda ahí en el aire, que es sobre la politización de la justicia. Y bueno, teniendo en cuenta lo que dijo el, el ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, Ramón Rodríguez Arribas, que dice que la justicia en España no solamente no debe estar politizada, sino que además debe parecer, o sea, no debe, parec debe, no debe parecer que debe estar, que está politizada. Entonces mi pregunta es, ¿usted cree que está politizada en España la justicia? Y la segunda pregunta, que es para Florentino Mort eh, Portero, perdón. <risa> es que me resulta muy interesante el tema de la democracia liberal, es verdad, pero además de la percepción... Eh, real que tiene, que es la de eh, los ciudadanos desconocen las pretensiones políticas de, su, de los que en verdad poseen pues, el poder porque estos les privan de su derecho a conocerlo. Sin embargo, yo interpreto también otra eh, visión de la libertad, que consiste en un aviso más actual, en la cual los ciudadanos, sobre, sobre todo aquí en España, ¿no? ese desinterés político o, me, peor aún, un, una malinterpretación o una interpretación errónea sobre eh, las pretensiones políticas, entonces, mi pregunta es, ¿cree usted que para acabar con esa iliberalidad del desconocimiento por el desinterés, eh, ¿se, podrí, se deberían exigir unos requisitos mínimos de cultura política para ejercer el derecho al voto, aunque así se, ter, se termine mermando el sufragio, el sufragio universal? Muchas gracias. Decisión eh, polémica. Gracias por la pregunta. Eh, lo primero que, que te tengo que decir es que, el Tribunal de Cuentas es el Tribunal Constitucional, aunque sean tribunales, no están en el Poder Judicial ni son órganos judiciales. Y, y si alguna vez han tenido una pretensión de comportarse de manera parecida a un tribunal, es decir, con la imparcialidad, objetividad y demás, eh, lo han perdido completamente, no solamente por el hecho de ser designados, en otros países también son designados los altos jueces, incluso los tribunales supremos, pero no están politizados. Aunque tengan esa pretensión de ser objetivos e imparciales, últimamente la han perdido. Sí, son dos... Son dos, sobre todo el Tribunal Constitucional, una auténtica Cámara Legislativa, de revisión de las leyes y de revisión de las decisiones administrativas. Y funciona como tal, de hecho, incluso casi con mayorías eh, claras, con independencia de que sean enormes juristas que actúan con su mejor buena fe, supongo. Pero es una. Está popularizada. Pero eso no es la justicia. La justicia, yo he yo ejercido como abogado, igual que, que Enrique Conde. La justicia, los tribunales ordinarios no están politizados, ni, ni puedes identificar al juez de una determinada opción política, ni la decisión que tomes sobre tu arrendamiento, sobre tu divorcio o sobre tu crimen tiene nada que ver con la política. ¿no? Esto no existe generalmente. Suele ser la prensa la que suele dotar de tintes a las decisiones. Es decir. Eh, una, una una licencia de obra menor pues, puede estar bien o mal dada Con independencia de que el juez haya emitido una opinión Sobre un tema concreto de carácter político en su vida privada ¿Me explico? o sea Es irrelevante porque generalmente Esas decisiones políticas no tienen nada que ver con la actuación Ni de un juez, ni de un médico, ni de un ingeniero, ni de un policía, ni de nada Pero lo que nos perturba y lo que hace que sea que Tenga esa imagen de politización es sobre todo el Tribunal Constitucional Que desde luego es una cámara política, sin ninguna duda Se dice que Churchill dijo que uno pierde la fe en la democracia si habla apenas unos segundos con un votante propio. y lo de votante ajeno es un tema distinto. Eh, estamos muy acostumbrados a criticar a los políticos porque no dan la talla, no tienen la formación suficiente, actúan con responsabilidad. Estamos acostumbrados a criticar a los periodistas porque escriben cualquier cosa sin saber y hacen juicios tremendos. Pero la realidad es que el actor más irresponsable del proceso político es el votante. Es caprichoso, es ignorante, eh, cambia de opinión con una facilidad espectacular. Eh, esto es la democracia. El peor de los sistemas políticos, seguimos con Churchill, con la sola excepción de todos los demás. El tema de qué criterios se deben eh, eh, aprobar para conceder a una persona la condición de ciudadano y, consiguientemente, el derecho a voto, es un debate del siglo XIX. En el siglo XIX se emplearon horas y kilos de papel reflexionando sobre el tema. Al final se llegó a algo... Eh, medianamente objetivo, que era eh, el nivel de, o sea, mejor dicho, la capacidad fiscal, cuántos impuestos pagas. Si tú pagas muchos impuestos, quiere decir que te interesa lo que pasa. Eh, a la hora de fijar un criterio sobre la educación, nunca se llegó a un acuerdo, porque era muy complicado. Eh, fijar, mi experiencia es que no por ser educado eres más responsable votando. Esa es mi experiencia personal. En cualquier caso, hoy día es absolutamente inviable cuestionar el derecho de voto con carácter general. Otra cosa es la edad. Si son a los 16, a los 18, a los 21, todo eso, hay un cierto margen. Pero, pero en estos momentos eh, la democracia implica que todos votamos, seamos o no ignorantes, irresponsables, inconscientes o todo lo contrario. Eh, continuamos simplemente por eh, un comentario con respecto a la a presentación del profesor Portero. Hay un dicho en Colombia, no sé si lo conocéis, que dice que hay genios en estudios y pendejos con doctorados. Entonces sería muy complejo, sería muy complejo evaluar todos estos elementos. Siguiente pregunta. Eh, creo que andaba, no sé si aquella chica se había levantado antes. Eh, bueno, gracias antes de nada eh, por participar. Eh, lo de quitar el sufragio universal se me pone un poco los pelos de gallina porque yo creo que es suficientemente suficiente ha costado alcanzarlo a lo largo de la historia como para ahora ponerle barreras al campo. Pero bueno, eh, hablando de, de democracia y liberal, eh, yo creo que Europa estoy de acuerdo totalmente con el doctor Florentino Protero porque eh, dice que, que está en un punto crítico, en un punto de inflexión, eh, porque Europa o se europeiza más, o se elimina Europa, entonces me gustaría saber por qué nosotros, y no me refiero a mí personalmente porque yo estoy convencida de ello, sino por qué los jóvenes deberíamos ir a votar en el día 26 de mayo si creemos que de una forma se, se va a terminar Europa y de la otra se va a volver al comienzo, a constitución europea posible y otra vez como darle la burra al trigo y que se va a llegar al mismo punto en el que estamos. Yo tenía una pregunta para Florentino Portero y otra para José Antonio Perea. A Florentino Portero ha dicho usted que eh, hay Estado de Derecho previo a la democracia, pero la experiencia también nos demuestra que cuando no hay democracia, es decir, que, los ciudadanos, o sea, que las personas que viven en el Estado no son ciudadanos y no tienen capacidad de reclamar sus derechos, es muy difícil que el poder respete el Estado de Derecho. O sea, Las propias normas que él se imponga pues, normalmente se las saltan. ¿no? Y de hecho, las dictaduras están súper reguladas, en muchos casos pero luego se lo saltan en virtud de lo que les interesa. Entonces, si sí, podría profundizar un poco en ese tema porque me parece muy interesante. Y a José Antonio Perea, eh, respecto a lo que he dicho de que ahora confundimos lo que son derechos humanos y lo que no... Eh, me gustaría que valorara eh, cuál cree que es la, o sea, la, la actuación de las organizaciones que defienden los derechos humanos, tipo Amnistía Internacional y tal, que aunque hacen una gran labor respecto a lo que realmente son derechos humanos, también los confunden. ¿no? Entonces, mientras que los jueces a lo mejor sí que defienden los derechos humanos recogidos, ¿no? eh, luego las instituciones de la sociedad civil que se supone que tienen que promocionarlos y tal, son los primeros que desvirtúan el concepto. Hola, buenas. Eh, mi pregunta es para, para el señor embajador. Eh, yo es que, bueno, he estado hace poco en, en Hungría y, y me dijeron que eh, luchar contra, contra los imperios era un poco una tradición húngara. Entonces, no sé no sé cómo, cómo es en, en República Checa, pero sé que, que pues en los países como, como ha hablado usted del grupo de bisegrado. Eh, puede caber como la opción de luchar ahora mismo contra un nuevo imperio europeo, por así decirlo. Entonces, eh, mi pregunta va un poco dirigida a si cree usted que, que un choque de Eurovisiones entre... Eh, los países más proclives a, pues, al integracionismo y países como puede ser eh, Hungría, con no sé, no sé República Checa exactamente, pero Hungría con Víctor Orbán que, que se autodeclara pues una democracia liberal y, y, y pone un poco en jaque algunas políticas de la Unión Europea, si no cree que, que ese choque de Eurovisiones puede ser eh, inevitable y sobre todo si, si realmente esta, esta visión que a lo mejor puede ser o del grupo de vicegrado o a lo mejor más particular de Hungría que es el caso que conozco más, no sé cómo es en República Checa eh, es euroescéptica o más bien escéptica de Bruselas eh, en cuanto a, a una versión común en mayor o menor grado dependiendo del país contra esa centralización europea que, que se está como intentando llevar a cabo. Gracias. Bueno, voy a intentar responder brevemente porque el tiempo se nos echa encima. Entonces, perdón por la brevedad, pero el tiempo manda. ¿Por qué ir a votar? Porque es tu futuro, no el futuro. Pero, pero en segundo lugar, porque somos sociedades democráticas. Si hemos cedido enormes competencias a Bruselas, el papel del Parlamento Europeo va a ser enormemente importante. Estas elecciones... ...van a suponer una quiebra respecto del modelo tradicional... ...en el sentido de que van a entrar nuevas fuerzas políticas... ...unas eh, demócratas ordinarias, otras no democráticas... ...y otras iliberales en una gama de grises ampliamente discutible... Eh, ...por lo tanto, si los políticos dan la talla... ...los grandes grupos parlamentarios tienen que tratar de incorporar... ...a las nuevas fuerzas políticas, llegando a una posición... ...a un punto de encuentro, a una posición equilibrada... ...entre las posiciones tradicionales de populares y socialistas... ...y lo que están demandando eh, los nuevos grupos. Eso es hacer política. Política no es solamente diálogo, como dicen los índepes catalanes... ...sino fundamentalmente el logro de consensos. Y eso es un trabajo de ingeniería política muy complicado. Este Parlamento va a tener cinco años de vida en principio... Digo, en principio, porque es la legislatura estándar, se pueden convocar antes si no queda más remedio, esperemos que eso no pase. En esos cinco años se va a forjar el nuevo sistema de partidos europeos. Vamos a ver qué pasa con el macronismo, vamos a ver si los eh, eh, actualmente conservadores húngaros se mantienen o no en el Partido Popular Europeo. Hay... Temas críticos que van a determinar el futuro del sistema. Y ese, ese sistema que va a salir, el que sea, va a ser la base de las decisiones que se vayan tomando en Bruselas en el futuro, porque la Comisión no puede trabajar sin el Parlamento. Por lo tanto, estamos en democracia, en democracia el Parlamento lo es todo. Y sin Parlamento la Comisión está muerta. La Comisión va a arrancar en una situación delicadísima, de una debilidad enorme. Pero al cabo de unos dos años, depende del trabajo que se haga en el Parlamento Europeo, la comisión tendrá suelo o no tendrá suelo. La segunda pregunta, Estado de Derecho, bueno, este es un tema muy jurídico y yo no soy jurista, soy historiador eh, eh, yo aprendí muchísimo, como todos hemos aprendido mucho, de García Enterría de Tomás Ramón Fernández. En el arranque de su curso de hecho Administrativo hay una parte dedicada exactamente a este tema que recomiendo leer, porque ambos, uno ya no está con nosotros, el otro afortunadamente si sí está, tiene mucho mayor conocimiento que yo. Todo sistema político tiene un margen de arbitrariedad. Vivimos en democracia y si no veis arbitrariedad en el gobierno actual... El oculista tiene una función social. Evidentemente, un régimen no democrático tiene más margen de arbitrariedad que uno que sí lo es. ¿Por qué? Por la independencia judicial, evidentemente. En España pasan muchas cosas que no nos gustan y en cárcel tenemos vicepresidentes de gobierno, presidentes de comunidades autónomas, ministros, etcétera, etcétera. Es decir, nuestra sociedad no es ejemplar, pero la gente entra en la cárcel. Y eso es una cosa pues, que da eh, cierta, eh, cierta esperanza sobre el futuro. Sí, voy a ser muy breve. Eh, una de mis especialidades es el trabajo en materia de protección de derechos humanos en África. Y si no fuera por las ONGs, ese trabajo no existiría, porque las poblaciones no tienen capacidad para defenderse en los tribunales regionales o subregionales. Sin embargo… Eh, eh, ...es chocante como esta labor que se hace con tanto rigor... ...tanta generosidad en el ámbito de, de África... Eh, ...sin embargo en, en, en las sociedades más desarrolladas... ...como el caso de España... ...es eh, ciertamente, y lo digo en mi opinión... ...bastante irresponsable... ...porque no, no se corresponde con ese rigor... ...que debe tener una persona que está defendiendo... ...a quien no puede defenderse jurídicamente... ...por las vulneraciones de los derechos humanos... ...y respecto a lo que ha dicho antes eh, tu compañera... ...simplemente decir una cosa... Eh, hay que dar tiempo al tiempo. Yo creo que no tenemos que ser tan dramáticos en el tema de la integración europea. No será ahora, será dentro de 40 años cuando queramos tenerla o cuando nos demos cuenta del frío que hace fuera de Europa y de lo que hemos conseguido con la integración europea. Muchas gracias. Es difícil para el embajador Checo hablar sobre Hungría. ¿no? Yo, yo pienso tú, tú, tú, es claro. ¿no? Pero mira, yo creo que ahora estamos entrando en un uh, periodo electoral. Es claro que ahora la crítica de las constituciones, instituciones europeas en Hungría va a crecer. Eso hoy en día es hecho y claramente vamos después de las uh, elecciones europeas y vamos a ver los resultados. Yo creo que como el primer ministro húngaro, uh, él es un... Uh, político muy experiente, tiene una estancia de casi 30 años, él estaba comenzando como luchador contra el eh, imperio soviético y claramente en los años 90 él fue una, una, un liberador de unas liberales, claramente él llegó con una, eh, con una política que tiene eh, grande apoyo entre los, los húngaros. Nosotros tenemos no eh, eh, olvidar que durante durante los años uh, él, uh, podría uh, reiniciar la economía de Hungría, todo eso podría ser. Claramente uh, todos nosotros sabemos que hay algunos problemas en, la, en los estados de Derecho de, de Hungría y hay una discusión y nosotros quiero decir que aplicar los uh, instrumentos que nosotros tenemos y no saber uh, cuál será el resultado uh, final uh, de aplicación de esos instrumentos, y eso será muy difícil para, para la, para la otra vez cuando nos queremos eh, eh, utilizar esos instrumentos lo que se trata de la Chequía ya, yo creo que nosotros somos un poco eh, un caso diferente de los países nosotros, bueno, también luchamos contra el imperio austriaco eh, pero no, no tanto violento como los húngaros o polacos polacos eran uh, en un país que fue repatriado uh, parti, uh, partiado entre los tres imperios uh, soviético ruso, uh, alemán y austrohúngaro y claramente ahí es ese, ese, ese, uh, esa idea de luchar contra el imperio es muy, muy, muy fuerte la república checa uh, tie, siempre tiene más asociación con la uh, imperio romana vamos a decir la, las alemanes y todo eso pero también yo quería decir una vez uh, aquí en España usted tiene aquí un problema único que es Cataluña no tiene algunos problemas con vecinos, ahí tiene uno vecino solo que es Portugal y yo creo que fue 500 años atrás que ustedes resolvieron eso una vez por, por todo, uh, pero nosotros en Europa Central uh, claramente tenemos los, los problemas que nosotros solo resolvimos, eh, son uh, muy uh, no, no no son nuevos, pero son no, no son tan viejos. ¿eh? La, hay eh, generaciones que perciben que. Perceben que uh, eh, yo voy a decir un, un ejemplo. Uh, hay personas que eh, están viviendo un sitio, pero durante 100 años les mudaron sa, sua, su ciudadanía siete veces son una vez checa, eslovaca, ucraniana uh, húngara, polaca, austríaca. Mira, ahí eso es una, para nosotros, esa idea de Unión Europea, que, es un, que, que eso es un proyecto de paz y seguridad es claramente, no es una, una cosa virtual, es, es realidad. Porque ya os he dado esta mañana el discurso de inauguración con todo, Así que muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a todos los participantes y como suelo decir, esto se ha terminado. Esperemos que os haya gustado y que no hayáis venido solo por los créditos del seminario, pero siempre ayuda. Así que muchas gracias a todos.